En Ecuador se estima que más del 10% de la población reside en el exterior. El 73.5% de migrantes ha dejado por lo menos un hijo menor de edad en el país de origen. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, viven los hermanos Torres, Laura, Giovanni y Eduardo, hijos de migrantes. El concepto de familia ha ido cambiando debido a muchos factores y fenómenos sociales, entre ellos la migración. Otro modelo de familia es la familia transnacional. Encontramos que los padres están allá, los hijos están acá, sin embargo, quienes siguen tomando las decisiones son los padres. Laura Torres, de 26 años, casada, se ocupa de sus dos hermanos desde que su madre partió a los Estados Unidos por la crisis económica. Eduardo Torres, de 16 años, hermano menor de Laura, conoce a su madre solo por fotos. Edgar Quispe, su madre salió del país hacia Granada cuando él tenía 13 años debido a la situación económica. Su padre, cuatro años después, tomó el mismo camino. Ricardo Aguilar, de 18 años, es el mayor de cuatro hijos. Migró por estudios a los Estados Unidos y su carrera durará cuatro años. Cada uno de ellos integra este nuevo modelo de familia transnacional, que la distancia establece relaciones fuertes y crea nuevos vínculos y formas de sociabilizar con aquellos que se han ido o se han quedado. En este fenómeno migratorio, las nuevas tecnologías de comunicación, como el teléfono móvil o el Internet, han servido para el fortalecimiento de nexos familiares mamá se fue hace 13 años. Ella nos llama todas las semanas, media telefónica y también siempre estamos contactándonos por el internet, por correo electrónico. La de su vuelo con a Madrid. Cuando recién se fue fue un poco complicado, no tenía el teléfono en la casa. Entonces después de un tiempo compramos un teléfono celular y desde ahí siempre ha sido la comunicación por mediante el teléfono celular. Lo que hay que buscar es que esa, esa relación familiar de alguna manera se mantenga. Y las tecnologías de información y comunicaciones pueden servir de puente para que la distancia que se ha generado al salir hacia otras latitudes se acorte. Ay, el Skype me hace sentir integrada en familia. La tecnología ayuda a que se abran un poquito más las, más las puertas para que yo pueda verme y poder conversar más directamente y más totalmente con familia y amigos. Familia transnacional es eso, familias que mantienen vínculos a la distancia, esos vínculos pueden ser económicos, pueden ser de información, de comunicación, y que no solo son con los hijos de hijas, son con los padres. Siempre está pendiente de ropa de mis hermanos, zapatos, eh, juguetes para mis hijos, recetas de salud, de cocinar saludable, y esas cosas que ella está pendiente de, de que cocinemos bien. También eh, electrodomésticos, la televisión, el DVD, el equipo, esas cosas. Igual ha mandado compras ya en almacenes y nos entregan aquí. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, conocidas como TICS, son la especialidad de los jóvenes. Se estima que en América Latina el 85% de ellos son usuarios. Consideramos muy importante el, el, este grupo jóvenes que ya conoce tecnología y que puede servir de vehículo para que sus padres, sus tíos que tienen más edad, empiecen a utilizar la tecnología. Les cree cuentas de Messenger. La mayoría de ellos son adultos, entonces como que ha sido un poco difícil a ellos decirle, vea mamá, tenga su mail y escríbame. Por ejemplo, a, mi, a mis sobrinos es mucho más fácil porque ellos como están en, esta, en este medio, ya que son jóvenes, para ellos es normal. Los jóvenes hijos de migrantes son estigmatizados por la sociedad. Se piensa que muchos de ellos son integrantes de pandillas, alcohólicos, delincuentes y en el caso de las mujeres, madres solteras. A pesar de estos estereotipos, Laura no es madre soltera, Eduardo no está en pandillas, Edgar no es alcohólico y Ricky no es un chico problema. Estoy en este momento consejería y psicología. No te voy a mentir, yo sí estaba en mi familia y todo, pero ya, ya era tiempo de que yo también comience a hacer mi propio camino. Estas familias están mucho más conscientes de su existencia y han logrado encontrar elementos para sobrellevar el duelo de la separación. Ella me hace mucha falta en la cuestión físicamente, afecto, amor. Claro que hablábamos por teléfono, claro que nos comunicábamos, le veo en fotos, pero no es lo mismo. Pasábamos en la cocina nomás hablando, era increíble, nos salían las tonteras y media. Y ahora no hay como hacer mojo porque ya es todo como que más electrónico. No, pero sí, de vez en cuando sí se puede conversar. No es tan frecuente como antes. Pero claro. sí, de vez en cuando se puede conversar un poquito así en esta cosa. Las distancias no existen porque nos escuchamos siempre. Es como si yo estuviese salido, saliendo de la casa y me llama mi mamá en la calle, ¿dónde estás? Como si estuviese aquí en la casa, entonces no siento en realidad la, la distancia. Las tecnologías no sustituyen a los seres queridos, sin embargo son herramientas que han permitido reducir la ausencia total y fortalecer la cotidianidad de estas familias con presencias distintas. Laura, Eduardo, Giovanni, Edgar, Ricky, entre otros jóvenes han sacado provecho de estos recursos y han logrado vencer las distancias y conservar el vínculo familiar.